Hola, soy Antonio López de Thrill Fingers. Hola, yo soy José de Thrill Fingers. Eh, me llamo Max Maxara y este es el confesionario. Ay, güey. Pues mira, no por ser mamón, pero todos tenemos un grado de mamón. Yo me pongo muy especial en ciertas ocasiones así de, de la nada, como que me lanto de malas. No soy niña. Max es como el mamón más gracioso porque tira carro a todo lo que se mueve y Toño... Toño es duro simplemente pero igual yo creo que nos quedamos con Max el más mamón podría ser entre Toño y yo pero en un mamón como que gracioso tirando carro, no mamón en serio ¿Quién es el más mamón? Max Max es el más normal. Eh, con los dos me llevo muy bien, y pero no es por favoritismo, pero pues con Antonio lo llevo conociendo desde los 10 años, 11, desde la infancia, entonces pues con él obviamente me llevo mucho mejor. Este, con los dos me llevo muy bien, pero con, con el que llevo más tiempo de amistad es con Toño, que lo conocido desde la prepa. Porque estuvimos en el mismo salón de en la prepa 15, en el último semestre. ¿Con quién me llevo? Ay. No, creo, es que con Pepín, vaya, tengo más tiempo de conocerlo, pero con Max le tengo un cierto cariño. Te amo. Y me ignora el bate en el celular. Ya sé. Huevón. Sí, ¿Huevón? Max, Max, Max, Max Es que mira, Antonio es huevón para, a lo mejor al principio para adelantarse eso, pero hace bien las cosas Max a veces se sordea bastante, entonces... Yo también, no, no, no, me, no me deslindo de eso, a veces también hago mucha flojera, pero pues ya al final hay que trabajar los tres más? El más huevón es Toño, sin comentarios Yo... Hola. Hola, güey. No, más mierda. No, Toño, Toño es el más mierda, o sea, es el más No es que está tan mierda, tan mala persona, no se confundan, pero es como que a Toño le vale más mierda a cualquier persona realmente. O sea, es más insensible en ese sentido, pero, pero es, es, es un muchacho, es un muchacho. El más mierda. Ala. Este, pues yo que también daño. Es más mierda. Es que no, yo para mí nadie es mierda, sino que de hecho somos muy raza, pero yo soy el más desmadroso. Y yo puedo hacerle algo a alguien y, y no va a sentir nada sobre eso. Mi canción favorita del EP. Yo creo que, es que, pues obviamente me gustan todas, pero yo creo que tengo un cariño especial para Paciencia, que es como que la, el primer sencillo, pues fue la, de hecho fue de las primeras canciones que creamos también, entonces pues me quería con Paciencia. ¿Tú tú? Eh, ¿Qué truquedad? Mi canción favorita, LP, no me provoque. caer el No, no es sé. cierto. Gracias. ¿Por que perdón carnal. Lo presento. Me presento o algo así o nada más. Buenas. Tú me avisas. me hago? me quema. Me ¿Qué hago? ¿Qué ah, hago? Yeah. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué